criminal, filoteo en la casa, man Ando dando un tramo de pequeño Como tú sabías, me dicen el C pequeño Es el filoteo en la casa, escúchame empeño, menor hey, Ando relajado, activo, pendiente y progresivo Tú sabes dónde vivo, así es que yo percibo Lo que tú dices, miren bien es que no hay perdices Aquí le lanzo bala y no perdices, menor No se me equivoque, doy terror yo en la pista menorcito, yo soy el mejor, ando relajado 100% a lo mejor. Tú eres loco papi rapeando, yo soy el mejor. Qué dinámica tan violenta la que tiene el loco. Anda pues lanzando un estilo por el coco, así que se me pone en pila o oh, lo veo loco. pendientes miren bien que yo soy el desahogo moco. Así que bien que le parto el coco. Tú te este poco loco andas botando pues ya lo moco. Ja, y se llenan pues de moco. Ja, porque negrito es un coco. Tranquilice, tranquilice y tra. Tranquilice y Hago yo observando lo que tú no habías visto. Y tú sabes cuando yo canto, yo insisto. Hey, dale que yo le despisto Es filoteado, tú sabes que no pre, ey, no pre tampoco ansioso. Tú sabes que yo en la calle men, yo soy un oso muy peligroso. Tú sabes que ando activado. Mira el osito que tengo por allá chantado, Oye, pelado, dale tocando, montando un estilo de eso rápidamente que estoy lanzando Hey, es el diccionario en la casa rápidamente que se va desenglosando. Pendiente men, que ando peligroso, ansioso. Pendiente man, que yo en esto soy un oso. Pendiente men, que canto y soy muy monstruoso Pendiente miren bien, que yo siempre la descloso Soy el filoteado de Caracas, la zona San Andrés, amo para que vea que enciende tonas Así que si te gusta rápido que te corona Los pollitos como tú, los dejamos en la lona En Parma sola, también era yo Allá en Morón también era yo En todo Carabobo era yo En Apure por allá también fui yo Ey, háblale claro menorcito que si le digo en Cartagena, lo quito Tú sabes que por allá en Cartagena La muralla, el pozón, yo soy el loco Habla de carrito men, y así destrozo Yo en la pista mijo me devuelvo como un oso Me le meto en la pista y soy muy peligroso Porque le causo destrozo en su culo oso ja. Y en su culo oso Oye Ey, ey, y en su culo gozo es el oso mañoso el los ojos achinao Háblame claro que siempre viene relajado y añejao como tú has esperado Háblame clarito pelado Anda montando una que tal Yo simplemente me monto en la instrumental Si te cuento lo que pude pasar Y por los caminos donde pude estar Ahorita estamos en otro nivel pesado Míreme bien, es eh, el eh, filoteado por aquí en Panamá, bien achantado, o sea, bien nombrado y bien organizado.